Bueno, pues seguimos con nuestro espacio semanal dedicado a la pareja. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Juan Bustamante. Muy buenos días, Juan. Bienvenido una semana más. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las seis señales por WhatsApp de que no le interesa o gustas a alguien. Esto es un tema interesante, ¿eh? Y además, un, como lo utilizamos prácticamente la mayoría de la gente, pues un tema que... Vamos, ¿qué puede atraer? Bueno, yo estoy seguro de que a todo el mundo le ha pasado esto y, sí. y claro, como tú bien dices, que lo usamos toda, todo el mundo usamos el WhatsApp así que esto le va a interesar absolutamente a todo el mundo y a todas las edades. Bueno, pues, mira, pues vamos a empezar. La vamos primera, a empezar. La primera señal de que no le gusta o interesa cuando estás conociendo a alguien sería, por ejemplo, cuando te dice por WhatsApp que no tiene tiempo. Es decir, eh, empiezas a hablar con una persona... Y le escribes por la mañana, por ejemplo, ¿no? Le escribes ahora por la mañana y... Bueno, y tú ves que durante el día no te contesta o incluso no te ha contestado en todo el día. Entonces, al día siguiente, pues tú le vuelves a preguntar oye, ¿qué te pasa o qué te ha pasado que te escribí? Y dices, no, es que no tuve tiempo. Y claro, eso es una gran mentira porque siempre piensa uno, a ver, el día tiene 24 horas, le quitamos las 8 horas que dormimos, más o menos, y quedan muchísimas más horas y en poner un simple hola o en poner un simple qué tal o, o vamos en responder incluso se sí. tardan cinco segundos entonces que tú no hayas tenido cinco segundos en el día para contestar es absolutamente imposible entonces esta primera señal es una clara muestra de que realmente no le importa a esa persona porque que te diga que no ha tenido tiempo en todo el día de contestarte es que es imposible sobre todo porque todo el mundo sabemos que cuando nos vamos a la cama una de las cosas que hacemos es estar con el móvil un poco, antes de acostarnos. Es como una costumbre que suele tener todo el mundo. Pues sí. Eh, es claro, entonces eh, está claro que es una mentira no cuando te dicen esa, esa frase. no Esa sería una. Después otra sería, eh, hablando de lo de ir a la cama que he dicho, cuando te dicen que se quedó dormido. O sea, tú le escribes por la noche, estás escribiendo y, y de repente te deja de contestar. A ver, es verdad que puede pasar algún día que te quedas dormido, lo que sea, pero normalmente, yo siempre digo, cuando te entra sueño, el cuerpo te avisa. Es decir, tú no te quedas dormido de repente. Sí, claro. No estás con el móvil, no con el móvil y te caes como si te diera un desmayo. Entonces, eh, evidentemente, cuando te empieza a entrar sueño, lo lógico es que le digas a la otra persona, oye, mira, que es que me estoy durmiendo, seguimos mañana, o se me están cerrando los ojos, o me estoy quedando dormido, ¿Vale? Entonces, eh, también es otra gran señal y mentira de que no le interesa gusta eso del me quedé dormido. Sí. me lo han hecho algunas veces y yo me he reído, digo, bueno, es que me lo dice como, no, me quedé dormido. Y luego incluso se descubre porque a lo ¿no? mejor supuestamente dice que se quedó dormida y dice, y dice que, que, bueno, que se quedó dormido, pero lo ves que en las redes, que en las redes está subiendo cosas, ¿sabes? Exactamente. Entonces, no, no tiene mucho sentido. Y esa sería la segunda. Y ahora la tercera, la tercera señal sería también que te deja en visto, eso ya es una prueba clarísima. O sea, cuando estás con escribiendo a esa persona y le pones algo y salen los famosos tics azules, pues tú ves que la otra persona lo ha leído y lo ha visto y ves que no te contesta, bueno, pues eso yo creo que ya es, vamos, súper claro de que a la otra persona no tiene ningún interés en hablar contigo, que está feo porque yo siempre digo que si no le interesa a la otra persona, oye… Le ponen una excusa o incluso le dices las cosas claro, y Mira, que es que no hay feeling contigo, no hay chispa o no me interesa, o... pero no sé, está feo. Eso de dejar en visto y no contestar, yo lo veo feo, la verdad, a mí no me gusta. No, no me parece lo adecuado. Sí. Juan, puede ser eh, que, que en, en el primer momento no puedas contestar, pero bueno, hay horas a lo largo del día, ¿no? Claro, es que es lo que te he comentado antes, que, que el día tiene muchas horas y que eso de que tú no puedes, no te puedo contestar, me he quedado dormido, todo esto, es que no puede ser, evidentemente, claro, está claro que alguna vez estamos, por ejemplo, comprando eh, o estamos pagando en el supermercado o lo que sea y, y en ese momento, pues evidentemente no puedes contestar porque estás haciendo otra cosa, pero si tú le escribes a esa persona y le pones hola, ¿qué tal?, por ejemplo, que sabes los tics azules que lo ha visto y pasan tres horas o cuatro horas y no te ha contestado… Y encima, si te metes, ves que, esa, que está esa persona en línea y dices, tú, bueno, esta persona no me ha contestado porque no le ha dado ganas, no porque no ha podido. Lo lógico es que te ha leído, que no te ha podido contestar, pero que, no sé, a los 5 a los diez minutos, te pone, pues aquí bien, que estaba comprando o estaba haciendo tal cosa. Pero claro, lo les han dicho, no te contestan todo el día, es evidente que lo ha hecho porque no ha querido, no porque no ha podido, que no tiene nada que ver. Después, la, la cuarta señal sería, esto que parece una tontería, pero cuando una persona te empieza a dar los buenos días por la mañana, eh, por ejemplo, te levanta y te dice, buenos días, eh, ¿qué tal yo aquí que voy a voy de compra? Por ejemplo. Y ahora van pasando los días y de repente ya no te pone los buenos días. Ya como que se va espaciando esos buenos días. es eh, Otra señal de que se empieza a cansar, no le empieza a, a interesar ya, o está conociendo a otra persona, y ya ha pasado de todos los días como ser tu despertador, entre comillas, a ya darle igual. Y esto también es una señal importante, lo que pasa que parece un poco absurda pero en mi caso yo siempre lo he comprobado y ha ocurrido así. Y claro. Luego la quinta, la quinta. sería eh, cuando está en línea, como he dicho antes, y no te contesta, o sea, tú ves que le escribes, y ves que esa persona, o sea, le, le has escrito, está en línea, ha visto tu mensaje y sigue estando en línea y pasa un rato y no te contesta. O sea, lo ha leído, sigue en línea porque evidentemente estará hablando con otra persona. A ver, que por supuesto puede hablar quien quiera con otra persona. Está claro que no van a estar solo para hablar con nosotros, eso es evidente. Pero, hombre, si tú estás ahí esperando a que te conteste, le estás viendo en línea y no te contesta y pasa un rato, pues como que, mira, esta persona... ¿Vale? Estará ocupada hablando con más gente, pero por lo visto tampoco tiene mucho interés en, en, en hablar conmigo. Entonces, claro, evidentemente tampoco vas a estar ahí esperando todo el día a ver si te contesta o no. Pero volvemos a lo mismo, Juan, hay muchas horas al día. Si en ese momento no puedes, imagínate que estás contestando algo relacionado con el trabajo, por ejemplo, pero a lo largo del día sí puede contestar, ¿no? pero Claro, pero aquí estoy todavía, porque date cuenta que aquí estamos viendo que la persona está en línea. En el otro caso era que a lo mejor le ha escrito, lo ha leído, pero se ha salido del WhatsApp porque estaba haciendo lo que sea sí. o porque directamente no le, no le ha dado la gana de contestarte. Pero aquí es que tú estás viendo que estás en línea y entonces cuando, digamos, te cabrea más como diciendo bueno, pero si es que está conectado o conectada y no me ponen nada, ni siquiera un, un, un icono o yo qué sé, algo. ...entonces es todavía peor porque dice... ...bueno, está claro que esta persona... ...me ignora completamente... ...porque es que estoy esperando... ...que le estoy viendo que está ahí... ...y no me pone nada, ni me dice nada... ...entonces aquí es eso... ...es una clara muestra de desprecio y de pasividad... pues sí. ...y hombre está y está feo, está, está muy mal... ...porque claramente... ...como se suele decir, un paso de ti... ...y, y la verdad es que no, no está muy bien... ...y a la última... ...pues sería que te escribe poco... O que tardan en contestar, que esto es parecido a lo que estamos hablando. Esto es, eh, bueno, eh, hay gente que tú estás conociendo, le escribe y te contesta con monosílabas. ¿Qué tal? Bien. ¿Y hoy qué vas a hacer? No sé. ¿Y qué estás haciendo? En casa. Todo así, todo son contestaciones como muy cortas. En vez de decir una persona que si le interesa, te contestaría de la siguiente manera. ¿Qué tal? Pues muy bien, me acabo de levantar, ahora voy a desayunar, después me voy a duchar, me voy al gimnasio. ¿Eh? Una frase mucho más larga. ¿Y después qué va a hacer? Pues después me voy a ir a la playa, tal, no sé cuánto. O sea, te cuenta un poco su vida, si te contesta como en los sílabos. Bien, en casa, sí, no. Pues evidentemente no tiene ni ganas de hablar contigo, ni le importa, ni le interesa. Y lo de que tarda, pues lo hemos dicho, ¿no? Lo mismo. Eh, le escribes, eh, que esto también lo suelo hacer mucha gente. Le escribes y te contesta, pero luego le escribes otra vez. Mmm, y no. te contesta lo que tú le has preguntado a los 10 minutos. Le vuelves a preguntar otra cosa y te vuelve a contestar a los 10 minutos y así. Oye, y es una conversación que no tiene no tiene fluidez. Juan, incluso al día siguiente, ¿no? Recibe, el, recibe la contestación. Que eso ya sí, es sí, evidente total. y me ha pasado. Me ha pasado también que, que le preguntas a alguien, oye, ¿y, y qué vas a hacer hoy? Y el día siguiente al mediodía, que ya ha pasado un día, te dice, pues hoy creo que iré a no sé dónde. Digo, bueno, te pregunté ayer. O sea, ya estábamos hablando de ayer, no de hoy. También, también. Estos son, eh, estas son la, las seis señales, ¿no? Son seis señales claras del WhatsApp, que, que el WhatsApp yo digo siempre que es muy buen, muy buen chivato. Uh -huh. Porque, a ver, como hemos dicho ya otras veces aquí, eh, no tenemos que estar obsesionados pendientes a todo. Pero es muy chivato en el sentido de que ...cuando le importa o le interesa a alguien se nota... ...y cuando no se nota más todavía... ...porque eso, se ve si te contesta rápido... ...si te dejan visto... ...si le da los buenos días, todo esto que hemos comentado... Sí, sí. ...en el WhatsApp se ve rápidamente. Pues la verdad que sí, que son señales... ...vamos, que nos dicen exactamente... ...eso, si le interesa o no le interesa... ...a esa persona con la que estás hablando. Yo desde luego siempre lo he notado rápido... Por eso, porque la mayoría de la gente empieza con muchas ganas, con mucho interés, y contestando pronto, y escribiendo texto largo o sea, con conversaciones que van así fluidas, y con el paso de los días va cambiando la cosa. Ya no te contesta con tanta rapidez, ya cuando tú le escribes, que, que todo mucha gente hace el famoso truco de cuando le mandan un WhatsApp, no lo abren, pero lo ven. ¿Cómo ah, lo claro, hacen? Claro, esa Le botas. dan para abajo a la notificación, o sea, con el dedo arrastran desde arriba de la pantalla abajo, entonces les sale quién la ha escrito y lo que pone. Y entonces saben que la ha escrito tú y saben incluso lo que le has puesto, pero sin abrir el WhatsApp. Entonces, eso es el viejo truco de, no, es que estábamos ocupados o es que no lo he visto. Y si lo has visto, hace así, despliega hacia abajo, ve el WhatsApp y dice, ah, nah, no me interesa, ya le contestaré. Y todo eso, todo eso eh, se va viendo y todo eso va ocurriendo. Eh. Todo eso todos los días mmm, se nota fácil, en WhatsApp se nota muy fácil. Señales evidentes, las seis señales por WhatsApp de que no le interesa o gusta a alguien, el tema que hemos tratado hoy, Juan, eh, como conclusión. Pues yo lo que siempre digo en estos casos es que si estás conociendo a alguien y empiezas a notar claramente que por WhatsApp que no le interesa o le has dejado de gustar, pues lo mejor que se puede hacer es no insistir, desde luego, porque perderías el tiempo. ...y si esa persona te deja de escribir y ya no te contesta... ...pues directamente tú haz lo mismo... ...sigue tu vida... ...y o conoces a otra persona... ...o sigues con tu vida y ya está, y no pasa nada... ...lo que está claro es que... ...yo ese refrán que he escuchado de él, que la sigue, la consigue... ...no estoy de acuerdo... ...porque una persona que ya te está demostrando que no le interesas ahora... ...no le vas a interesar dentro de dos meses... ...al contrario, puede puedes decir... ...qué pesado este que está todo el día escribiendo uh -huh. ...no para, él te puede coger hasta asco... Más, o sea bien, que... ...más bien, Juan, podríamos decir una retirada a tiempo es una victoria... Exactamente, es que es lo mejor. Yo siempre digo que, que quien quiera conocerte de verdad o incluso quien quiera estar contigo de verdad, no necesita insistir. Sola esa persona te va a seguir hablando, te va a seguir escribiendo, hasta te va a llamar, que por cierto también es muy bueno. En vez de tanto escribir, recomiendo también llamar por teléfono, no tanto escribir. Es bueno también escucharse y por eso que cuando pasen estas cosas, que lo mejor es retirarse cuanto antes, no insistir y no pasa nada, ya vendrá alguien a quien le interesemos mucho más. Juan, pues muchísimas gracias, nos volvemos a ver ya a finales del mes de julio, comienza el periodo de vacaciones, así que que tengas un feliz mes de julio. Pues muchas gracias a vosotros y lo mismo, que tengáis unas estupendas vacaciones y para todo el mundo que nos está escuchando, uh -huh. a disfrutar, a tener cuidado con el virus, recordar Sí. Y, y a echarse crema, para no quemarse. Exactamente, las dos cosas. Juan, muchísimas gracias. Nos volvemos gracias. a encontrar. Un abrazo. Hasta, hasta final de julio, un abrazo. Adiós, hasta pronto.